Eh, hoy día me acordé, en la mañana, de una uh, tarea que había escrito para la clase de Inglés en Segundo medio? Primero medio? Uh, en Chile? Um, estos días yo también estoy, uh, un poco, uh, soy un poco cínico las cosas Porque he visto muchas, muchos proyectos que no han funcionado bien, muchas cosas que han salido mal Pero parece que en ese entonces, 20 años atrás, también era, era medio cínico y. La tarea era escribir. Debido a haber sido como escribir unos párrafos, escribir un ensayo. Y escribí. <ríe> escribí sobre el sistema de educación o cómo enseñaban en inglés o algo así. Y. está súper criticón: que este sistema de educación solamente se dedica a que se memorizan las palabras. Y no se sienta que se practiquen las cosas y usa la creatividad. Y por eso se muere la creatividad. Es como cortarle el, el tallo a árbol o algo así creo que escribí. Pero ahora yo pienso es medio raro porque... No me acuerdo que aprendí las clases de inglés. Pero no era tan malo como las clases de inglés en Corea. Donde la gente realmente solamente se pone a memorizar las palabras. Y aprender gramática. Creo que las clases de inglés en Chile estábamos por lo menos... Aprendiendo expresiones y un poco de gramática O quizás bastante gramática, pero no... Mm. Ah. No sé, <ríe> ya no me acuerdo muy bien Pero... <ríe> La profesora leyó el ensayo era en inglés Y ya en ese entonces me manejaba bastante... Me podía manejar especialmente en inglés escrito Y podía explicar conceptos más complicados y leyó el ensayo y dijo, oh, qué interesante idea tiene este Johnjo <risa> y, y me llamó a una reunión. <risa> a ver, creo que esa profesora era la profesora Eloisa o Elizabeth. Um, <coughs> llamó a una reunión, escuchemos la idea de Junho. Y trajo a las tres profesoras de inglés del de, de, de, de colegio. Ok, Junho, tú tenías ¿no? críticas sobre el sistema de educación y... Realmente nos interesa tus ideas. Para que ojalá podamos mejorar. Lo que enseñamos aquí. <ríe> y a mí eso me, me, me dejó. ¿Cómo se dice? Mangamata. Sentirme incómodo. Sí, eso, eso es básicamente. Um, sentirme un poco incómodo. Um, porque sí tenía. O sea. Uh, si sí te estaba des, satisfecho, no satisfecho. No estaba satisfecho con, la, con el modo de educación. Y tenías algunas ideas generales sobre cómo mejorarlo. Hay que enfocar la creatividad y... ¿Por qué dije creatividad en las inglés? No tengo idea, pero... Algo sobre... Quizás me refiero a que hay que darle más ejercicio para escribir, no sé. Y um, cosas así, en general. Pero en concreto, como para... Hablar más de lo que escribí, no, no, no tenía tanto pensado, creo. Y también mmm, creo que no me esperaba que me tomaran la idea tan en serio en el colegio. Entonces dije, oh, no, o sea, eso creo que lo que dije ahí es que no, lo toma, no estaba tan en serio, pero. Y me dijeron, oh, qué bueno yo fue. Entonces ah, pensé, pensamos que teníamos ideas y queríamos aplicarlas ¿no? en el colegio. Pero creo que más quemada es que era que socialmente eh, era un um, encuentro no esperado. Y uh, ahora, 20 años después, creo que tendría ideas más concretas. Pero durante los 20 años después del colegio, no, está, no lo que me he estado encontrando no es con la educación en inglés, sino con la traducción. Tengo más cosas en ese. Pero, pero creo que hay puntos de, de intersección entre eso, de la educación en el idioma y la traducción. Uh, eso es con, con lo de traducción tengo un montón de cosas, de cosas que decir uh, así que no sé si tuviera la oportunidad de <ríe> esa de nuevo uh, creo que tendría algunos consejos pero antes de dar los consejos creo que voy a tener que ver de nuevo cuál es el currículum presente y cómo lo enseñar porque me acuerdo que era aburrido era aburrido <ríe> No me acuerdo nada de las clases, desafortunadamente. Desafortunadamente, uh, me acuerdo que en sexto básico o en séptimo tuve, eh, ¿cómo se dice? Tutor privado por un año. Y después tuve varias, es que tuve varias experiencias de vida donde, me, donde esas varias experiencias de la vida ayudaron a mejorar el inglés. Y cuando ya estaba en tercero, segundo, tercero medio, ya, uh, porque en la casa teníamos internet, en, en la ciudad teníamos internet, en Temuco. Y ya estaba escribiendo, estaba haciendo chat y escribiendo emails con gente en otros países en inglés. A, a ese nivel estaba ya hablando de la vida en Chile, etc. Entonces, um, por eso no me dedica, no le ponía mucha mucha atención a las clases que yo me acuerdo Era como cosas que ya sabía o, o era muy lento. Uh, así que, sí, eso es lo que pensé Yo creo que eso fue muy bueno Eso fue muy, eso fue La, ¿cómo se dice? La, la actitud o la respuesta De los profesores Era era algo que no me esperaba <ríe> Como un estudiante Bien cínico eh, Era muy, ¿cómo se, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo traducirán aquí? en Era una respuesta aut auténtica Sí, entonces creo que eso fue una experiencia positiva. Pero en ese entonces no estaba listo como para ponerme, oiga eh, profesores, mira, esta es mi idea. 1, 2, 3. No estaba, no tenía preparado como para poder explicar bien las cosas. Eso es todo. <ríe>